Hola, ¿tienes un minuto? ¿Te imaginas por un momento asistir a un taller de marca personal de 15 horas durante un crucero por el Mediterráneo de 3-4 días? Esta es la idea, un poco loca, de The Brand Boat. Un proyecto nuevo que hemos arrancado entre Laura Chica que va a dar la parte de autoconocimiento, entre yo, que voy a dar la parte de estrategia, y Eva Collado, que nos va a dar la parte de comunicación, sobre todo en redes sociales y networking. Todo esto lo organiza, además, Elia Broset. De, que tiene la agencia Viaja con Elia y este crucero, que es un MSC, eh, el, concretamente el modelo virtuosa, tendrá lugar entre el 3 al 6 de noviembre de este año 2020, o sea que hay tiempo eh. me gustaría mucho veros por ahí, tenéis todos los detalles en el post y también en la web de .team. de acuerdo bueno, pues eh, nada lo dicho, espero veros y os dejo aquí detrás con el World Trade Center de Barcelona que está situado en el puerto eh, justo en el puerto donde partirá este crucero rumbo a vuestra marca personal. Hasta la semana que viene.